Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y sabéis eso de que las desgracias nunca vienen solas Pues bueno, eh, ayer eh, la expedición que hice con el flotador de eh, río arriba pues se eh, me mojó el móvil a pesar de tenerlo en, eh, en el bote eh, Se supone que era un poco estanco pero no del todo así que pues bueno, se me mojó el móvil y ahora mismo lo tengo metido en arroz para que se me seque pero ya veremos si lo podemos recuperar o no. Espero, espero que sí. Y luego, por otro lado, está en el que voy a vender mi moto, ¿no? Voy a vender eh, la moto porque probablemente pues, me saque el carnet A y, y con eso pues bueno pueda tener acceso a motos un poquillo más potentes. ¿Cuál es el problema? Que tengo una Suzuki GS500. Y claro, pues yo le he anunciado como que se podía conducir con el carnet A2 y me ha escrito un mensaje por Wallapop diciéndome... ¿Cuál era los kilovatios de potencia que tenía la moto? Claro, lo miro en la ficha técnica y es 35,1 ¿Qué significa? Que no se puede conducir con el A2 Solo con ese con uno, eh, 35 1, 35,1 Pues ya no lo puedes conducir con el A2 ¿Qué pasa? Que a mí me la vendieron como que sí que podía conducir con el A2 El, el tío que, que, bueno, la verdad es que fue un poco jeta Y, y me vendió me vendió la moto, nunca, nunca mejor dicho eh, el caso es que bueno, limitar una moto puede costar hasta 500 pavos eh, 500 euros entonces eh, la cosa está complicada eh, la semana que viene pues bueno llamaré a un taller a ver cuánto puede costarme limitar porque no creo que la pueda vender a otro carnet que no sea el A2 así que pues ya me han hecho ya me han hecho el apaño eh, lo que sí bueno eh, si vosotros vais a comprar una moto y en el anuncio pone que es válido para el A2 eh, pedid una foto de la ficha técnica porque la ficha técnica en el hay un apartado que pone potencia fiscal real y ahí te pone los kilovatios ahora lo estoy viendo y pone 35,10 y luego también la cilindrada la cilindrada pues eh, es hasta 487 y esta moto pues es lo que tiene 487 bueno eh, mirando así en foros eh para la suzuki gs aquí en atinpex en la página de atinpex tenemos un listado de las motos que se pueden eh, limitar y si nos vamos al apartado de kits disponibles de 35 y 25 kilovatios y vamos a la suzuki tendremos un listado de todas las motos y los años y el modelo buscaremos la nuestra que la muestra la nuestra está en la suzuki gs 500 eh, del 2004 al 2008 es una moto de 2005 vale y si vemos el precio es alrededor de 350 euros eh, si nos vamos a seleccionar pues bueno ahí tendremos la moto esta no es la nuestra no, no es el modelo de nuestra está pues eh, tiene carenado pero bueno si vemos aquí no incluye ni IVA ni portes ni montaje ni inspección de la ITV entonces bueno eh, los 300 50 euros eh, son simplemente para la pieza que como veis son tres piezas que es que es una tontería y bueno ahí aviso importante que sólo las tiendas y homologadas solo los talleres y tiendas de motos registrados eh, en su base de datos pues van a poder hacer los pedidos así que cualquier persona no puede hacer los pedidos así que bueno son varias puñetas que cuando te vayas a comprar una moto pues tienes que tener en cuenta eh, las motos Suzuki son bastante sencillas de, de limitar. Eh, el caso es que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer tú porque eh, te tienen que tanto homologar las piezas es decir que esta pieza corresponde a esta moto no puedes comprar una de segunda mano o eso parece tanto como que un taller también homologado te tiene que hacer la instalación, como que después tienes que ir a la ITV. Entonces, hacer tanto papeleo es lo que encarece la limitación de la moto. Porque si fuera simplemente cambiar unas piezas, pues lo cogías de un desguace, lo cambiabas y a lo mejor te cuesta 30, 50 euros, ¿no? Pero el caso es que, como lo tiene que hacer el taller oficial, la ITV y tal, pues... Eh, te encarece las cosas, así que cuando vayáis a comprar una moto, mirad eh, esta, este tipo de este tipo de situaciones. Porque claro, alguien que nunca ha tenido una moto no se va a fijar en eso y probablemente pues le vendan la moto y, y le puedan poner una multa. Porque bueno, la multa puede ser 500 pavos y 4 puntos del carnet, ¿sabes? Y tú vas con el desconocimiento. Yo he ido con ese desconocimiento durante 3 años. Que fíjate, he pasado la ITV... Eh, He contratado dos seguros de moto y claro, hasta, hasta ahora pues no había visto este problema. Y claro, eh, dices tú, bueno, si nadie me pone ningún problema, si nadie me dice nada, estoy yendo con una moto legal, ¿no? Pues bueno, si me hubiera parado la Guardia Civil, entonces sí que. Sí que la hubiéramos liado. Así que bueno, por ahora dejaré la moto eh, donde está, ¿vale? La, la dejaré. Bueno, dejaré anunciada con esta información, ¿vale? Por si, bueno, alguien eh, la quiere limitar o sabe cómo, cómo limitarla o, yo qué sé, o quiere com compartir los gastos de limitación de, de esta moto y la semana que viene intentaré ver qué precios tiene limitarlas y si me merece la pena. Si me merece la pena limitarla, pues lo que haré será poner el coste de la limitación en el precio actual que estoy anunciando. Así que nada, por aquí en la descripción dejaré el anuncio de, de la moto por si vosotros os interesa limitarla y tal y bueno a lo mejor la semana que viene pues está, está limitada pero la verdad es que esto ha sido una sorpresa ¿eh? no me lo esperaba y la verdad es que fastidia bastante así que nada la fecha técnica revisar tanto la cilindrada como los kilovatios de potencia para que no os venda la moto venga nos vemos en el próximo vídeo hasta luego